Bienvenidos a Dark Toons. yo soy Polaris y el día de hoy te traigo todos los estrenos cartoons más resaltantes de este nuevo año 2021. A pesar de que aún estamos en una situación de pandemia mundial, los nuevos proyectos no han dejado de salir para que disfrutemos de la animación. Antes de comenzar, hablemos un poco de Surfshark VPN. Seguramente hay algunas series o películas que no puedes disfrutar en tu región, pues aquí te presento la solución. Con Surfshark VPN podrás consumir con facilidad contenido de cualquier parte del mundo, por ejemplo, de plataformas como HBO Max, ya que gracias a la VPN puedes acceder a nuevos capítulos de Summer Camp Island, Looney Tunes Cartoons, Digan Sick, The, The Fungies, entre otros. Además, ¿Sabías que en Netflix Japón hay un catálogo exclusivo de anime? O también puedes acceder a plataformas exclusivas como Peacock, donde emiten Cleopatra in Space. Y por si fuera poco, DarkTunes junto a Sword Shark les trae un descuento especial por su servicio, el cual consiste en un 83% de descuento y 3 meses gratis. Lo único que tienes que hacer es acceder a través del link que te dejaré en la descripción e introducir el código streaming incluso tendrás 30 días de garantía asegurados, así que no lo pienses más y accede. Para empezar, veamos las películas animadas confirmadas para este año. Una de las primeras películas animadas confirmadas para este año es el híbrido de animación y live action de Tommy Jerry. Esta producción será protagonizada por la actriz Chloe Grace Moretz y se estrenará el día 5 de marzo del año 2021. Continuando con las películas, con la llegada de cuentos de Arcadia, Netflix informó que llegó a un acuerdo con el productor Guillermo del Toro para llevar a cabo una película animada llamada Trollhunters Rise of the Titans. Su estreno se tiene programado para este 2021 y servirá como una conclusión de toda la saga de Arcadia. Según la sinopsis, los personajes de Troll Hunters, Tree Below y Wizards tendrán que hacer equipo en su aventura más épica, para batallar contra la Orden Arcana que busca controlar la magia que une a Arcadia. Un reciente anuncio realizado en el Disney Investor Day es una nueva película animada llamada Encanto. La misma seguirá una niña con una familia mágica. Además, se ha confirmado que incluirá canciones compuestas por Lin-Manuel Miranda, quien también compuso la música de Moana. Su estreno se espera para el 24 de noviembre de este año. De la misma forma, Pixar Animation Studios anunció que su próximo proyecto animado será Luca. Este film está ambientado en un hermoso pueblo costero de la ribera italiana y contará la historia del paso a la adultez de Luca. Su estreno se tiene programado para el día 9 de julio de 2021. Otro live-action pautado para este año es el de La Sirenita. Anteriormente se dio a conocer que el papel protagónico de Ariel sería interpretado por la actriz Hal Bailey. Asimismo, la adaptación incluye cuatro nuevas canciones para las escenas musicales. Según informes, Disney estrenará la cinta Live Action el 19 de noviembre de 2021. Continuando con los estrenos, tenemos Raya y el último dragón, que se estrenará tanto en streaming como en las salas de cine. Esta película se basa en el folclore del sudeste asiático, y dentro de su sinopsis tenemos que hace mucho tiempo los humanos y los dragones vivían juntos en armonía. Pero cuando la nación del fuego atacó, digo, de las fuerzas malignas, amenazaron la tierra, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Ahora, 500 años después, ese mismo mal ha regresado y depende de Raya salvar el mundo. Su estreno se tiene pautado para el día 12 de marzo. Y hablando de Life Actions, próximamente Disney tendrá otras tres películas Life Actions, que por el momento esperan ver su estreno directamente en la plataforma de Disney+. Plus. Por una parte tenemos Pinocho, donde Tom Hanks interpretaría el personaje de Gepetto, también tenemos Cruella, protagonizada por Emma Stone, donde conocemos los orígenes de esta villana y se espera que se estrene el 28 de mayo. Y por último tenemos Peter Pan y Wendy, con Yara Shahidi y Jude La en los papeles de Campanilla y Capitán Garfio. Su estreno está previsto para el 30 de junio de 2021. Continuando con el mundo del streaming, Netflix anuncia una nueva película musical animada en 2D llamada Arlo The Alligator Boy, junto con la serie animada I Love Arlo. Su animación se encuentra al cargo del estudio Tid Mouse Inc. y se tiene estipulado que este musical se estrene a nivel mundial en 2021. Pasando al mundo de las series animadas para este nuevo año tenemos la llegada en Disney Plus de Star Wars The Bad Batch. Esta serie contará la historia de los clones de élite que ya fueron vistos en The Clone Wars y que ahora se internarán en una galaxia que ha cambiado tras esas guerras. Todavía no se tiene una fecha exacta pero se sabe que llegará a la plataforma este 2021. Y hablando de streaming, próximamente tendremos el estreno de Kid Cosmic, la nueva serie animada de Craig McCracken. En su historia, Kid, un niño de 9 años, accidentalmente encuentra y activa 5 poderosos cristales que encuentra en una nave espacial destruida. Dichos cristales le otorga poderes mágicos. Ahora, Kid y estos nuevos héroes tendrán que unirse para proteger a la Tierra de extraterrestres. Su estreno se tiene pautado para el día 2 de febrero en Netflix. Continuando con el gigante del streaming, el pasado 15 de enero vimos el estreno de la tercera parte de Desencanto, la nueva serie animada de Matt Groening. Aquí seguimos con la historia de Bim después de reencontrarse con su madre y rescatar a Elfo. Durante esta travesía, seguirá madurando su poder y abordando su propio destino, mientras intenta desmontar la conspiración alrededor del trono de Utopia. Entre otros estrenos, tenemos la segunda temporada de Solar Opposites, la exitosa serie animada para adultos de Hulu. Ocho nuevos episodios llegarán a la plataforma el próximo 26 de marzo. Volviendo al maravilloso mundo de Disney, otro estreno animado viene por parte de Marvel Studios con What If, un proyecto dedicado a mostrar realidades alternativas perteneciente a la saga del infinito. Según reportes, la serie contará con 23 episodios y algunos adelantos indican que se presentará a T'Challa como Star-Lord, Steve Rogers portará el traje de Iron Monger, habrá un Capitán América Zombie y Peggy Carter como Captain Britain. Y hablando de animaciones Disney, este año también veremos el estreno de Duke Days, una nueva serie animada de Pixar que tendrá como protagonista al adorable Doug, mientras intenta adaptarse a una nueva vida en los suburbios junto a Carl Fredricksen. Pasando al mundo de HBO Max, tenemos la continuación de los especiales de Adventure Time Distant Lands, este año vimos el estreno de Vimo con su travesía por el espacio y el reciente estreno de Obsidian, donde profundizamos en el pasado de Marceline y su historia junto a la dulce princesa. Por los momentos no tenemos una fecha clara de estreno, pero se espera que este año veamos el estreno de los dos episodios faltantes. El tercer episodio se titulará Wizard City donde Mentita comienza desde el principio como otro estudiante inexperto en la escuela de magos. Pero cuando ocurren cosas extrañas en el campus, todos sospecharán de él y su accidentado pasado. El capítulo final sería Together Again, donde Finn y Jake se reúnen para redescubrir su vínculo fraternal y embarcarse en la aventura más importante de sus vidas. Antes de continuar, cabe hacer mención al recién estrenado final de la serie animada de Netflix, Carmen Sandiego. Con un total de 8 episodios, vimos el final de su historia el pasado 15 de enero. Cuéntame, ¿ya viste el final de esta serie? ¿Qué te pareció? Déjame tu respuesta en los comentarios. Pasando al mundo de YouTube, también recientemente vimos el estreno de Long Gone Gulch. Al fin, después de tanto cracho un piloto de animación 2D creado por Tara Billinger y Zach Bellísimo, dos artistas que han sido parte del equipo de producción de series como Victory y Valentino, Ricky Morty y los cortos de Mickey Mouse. Luego de una larga y exitosa campaña de Kickstarter y 5 años de producción, el pasado 11 de enero pudimos gozar de este piloto. Si no lo has visto, te lo recomiendo muchísimo. La verdad, no paré de reírme y sentí que los minutos se me fueron volando. Y la verdad, no puedo esperar a que le den el reconocimiento que merece y le den luz verde para una serie completa. No como a Clipside que aún no le dan la serie. Pobrecito, Alan. Si deseas ver esta animación, te dejaré el link en la descripción del vídeo. Volviendo al mundo de Disney, también para este nuevo año se espera el estreno de la tercera temporada de Amphibia. Según informa Deadline, se confirmó que tendremos una tercera parte de esta exitosa producción, y se espera que el estreno tenga lugar durante la segunda mitad de 2021. Mientras tanto, la segunda temporada próximamente tendrá su doblaje a español latino, donde tenemos varias apariciones especiales de la rana René de los Muppets o referencias al mundo de Gravity Falls. En cuanto a Disney+, Plus, Matt Bradley, creador de la serie, confirmó que la segunda temporada estará disponible en la plataforma a mediados del mes de mayo. Y hablando de Isekais, otro gran estreno muy esperado por los fans es la segunda temporada de The Old House. Por aquí podemos estar tranquilos de que tendremos una continuación ya que incluso antes de que se estrenara la primera temporada, ya teníamos la confirmación de una segunda parte por parte de Disney. Por el momento no tenemos una fecha determinada, pero su creadora, Dana Terrance, dio a conocer a través de Twitter que debemos esperar ya que la pandemia ha sido un factor que ha golpeado la producción, pero que seamos pacientes. Por supuesto, uno de los estrenos más esperados de este 2021 es la tercera temporada de Final Space, si hacemos memoria, luego de encontrar las cinco llaves dimensionales, la segunda temporada termina con el titán Bolo liberado y entrando en Final Space con el elenco, lo que nos indica que la tercera temporada probablemente será Bolo luchando contra los otros titanes, mientras que nuestros protagonistas intentan escapar del Final Space. Hasta ahora tenemos un teaser oficial y una confirmación de parte de Oland Rogers, creador de la serie, de que este año veremos el regreso de la serie. Otro gran estreno a través de YouTube es la primera temporada de Geluba Boss. Luego del éxito que han tenido Murder Family y Lululand, Vivienne Mendrano nos ha confirmado una temporada completa a través de un tráiler oficial. La misma tendrá un total de 8 episodios, donde seguiremos las desventuras de Blitz, Moxie, Millie, Luna y compañía. Y seguramente se profundice más en la historia alrededor de Stolas y el universo en general de este inframundo. Todavía con fechas por confirmar, se espera un primer episodio para este año. Para finalizar, reconozco que en este top faltan algunas películas y series muy esperadas por el fandom, pero recordemos que ninguna de ellas posee alguna fecha confirmada por el momento. Y estoy hablando de proyectos como la próxima película de Gumball, la esperada continuación de la serie de villanos, una cuarta temporada de Infinity Train, que Cartoon Network aún no ha emitido ningún detalle al respecto, algunas series animadas de Netflix como lo son The Cuphead Show, Inside Job de Alex Hirsch o las siguientes temporadas de The Dragon Prince o Glitch Text. Como siempre, apenas se den a conocer detalles de estas animaciones se los haré saber a través de un video de Noticias Cartoons. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Te recuerdo que estos son los estrenos más esperados según mi opinión, déjame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas. También te recuerdo que puedes seguirme en mi perfil de Instagram por si deseas conocerme un poco más, además de mi Twitter donde estamos más en contacto. También te animo a unirte a mi canal de Twitch donde próximamente estaré realizando transmisiones en vivo ya sea conversando, reaccionando o haciendo gameplays. Ahora, sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.